Nosotros como en realidad Liceo de Aplicación y estudiantes secundarios decidimos venir a la marcha de primero en apoyo a los a lo universitarios principalmente de las privadas y el caso específico de la Universidad del Mar que tienen problemas súper graves y también demuestra como que, que el Estado no es capaz de hacerse cargo de las responsabilidades que tiene. Nosotros consideramos que el rol del Estado ante las universidades estatales y privadas ha sido básicamente subsidiario y denigrante en el trato a las universidades. No puede ser que una universidad privada se deja hacer cargo el Ministerio de Educación y le pongan un, un síndico de quiebra. Eso se hace con las empresas y las universidades no son empresas. La educación no es un negocio. Somos compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y estamos por la estatización y la democratización de las universidades privadas. Nosotros creemos que tiene que haber un sistema estatal eh, que, que, que contemple todo lo que es la educación, tanto privada como como como pública, eh, a través de financiamientos basales del Estado 100% para que financien toda su docencia, investigación, extensión, bueno, todas las funciones que tiene que tener la educación para lograr el desarrollo del país, apuntar a las necesidades sociales y no a las del mercado. Por eso nosotros creemos que hoy es necesario salir a marchar, es necesario movilizarse nuevamente, convocamos a todos nuestros compañeros a volver a volcarse a las calles, a volver a volcarse a la asamblea, porque la organización estudiantil tiene que continuar principalmente para poder derogar este sistema educacional que está imperando actualmente en Chile. El motivo de participar en esta marcha es que nosotros creemos que las demandas, tanto de la educación como de la salud, el transporte y el trabajo, tienen que ser solucionadas por todo el pueblo en su conjunto. En ese aspecto, trabajadores, pobladores y estudiantes tenemos que organizarnos, porque este es el momento para poder lograr los cambios en la sociedad que queremos y se van a lograr tan solo por la fuerza y de ninguna otra forma más. No confiamos en ninguno de los candidatos actualmente, ni en Bachelet, ni en la concertación, ni en menos en la derecha. Nosotros creemos que la única forma en que se logren los cambios es a través de la organización desde el pueblo. Esa es la forma de lograr los cambios que actualmente necesita la sociedad, no a través de una clase política que está vendida y que continúa haciendo simplemente negocios para los empresarios de este país. Hoy día Chile, después de lo que fue el 2011, ha cambiado. Y hoy día la gente exige respuestas y no las respuestas de siempre. Por eso aquellos que no estén dispuestos a realmente generar cambios reales, como el cambio a la constitución, eh, la reforma educacional, también la salud, la reforma tributaria, no van a poder nunca gobernar Chile porque Chile no quiere eso. Nosotros estamos haciendo un llamado activo desde hace un par de años a no votar. ...a no participar en el circo electoral porque creemos que la única solución... ...es que nosotros podemos lograr es mediante la organización territorial... ...nosotros creemos en el poder popular y como estudiantes estamos planteando lo mismo. Bueno, nosotros como estudiantes no esperamos nada realmente de las presidenciales... Eh, ...ningún candidato que salga va a hacer algo por los estudiantes... solo van a ser reacomodos del poder y eso es lo que han venido haciendo... ...por lo menos desde el 73. Yo creo que Bachelet es uno de los gobiernos que tiene más muerte en democracia... ...yo creo que Bachelet es una persona que lo único que quiere es aprovecharse... ...los privilegios que tiene como clase... Yo creo que Bachelet ya nos traicionó como estudiante en el año 2006 y el 2008, entonces en ese aspecto Bachelet para mí vale callar pa' Disponible. ¿Para qué es Bien, ¿está grabado? Bien Vamos, bien Esa es la forma de llegar a un menor Acá, acá, para la izquierda Esa es la forma de llegar a un menor de la Oye, sale, caballero ahí ¡Forma la línea, roja! ¡Roja! ¡Forma la línea! Forma la línea. Yo sé qué piensan, yo sé qué piensan. Por favor, arrepiéntese alguna vez.